Vamos a empezar, vamos a sorprender. Pati? Pati. Pati Duarte. Vamos a sorprender a Patty porque es fanática en un verbal. Porque sí. ha sufrido mucho también y es una señora que ya huele a comida, cocina bien rico. pero sí, sí. Las huilotas. Sí. Ya, mal había. él Miren. Sorpresa. y porque me dice, no vaya a ir a sorpresa. Ay, bien yes. Mucho gusto conocerlo en persona Para sí, wow. mi Mandy Ay, ¿por qué me dijo que siempre ¿Por qué no? Es que no iba Ay, a venir, pero fue ya después. Mi niña Ay, no, yo, papá, mija. ¿Y dónde están los demás? Corrieron para ¿Se, ¿Se fueron, se fueron esconder? Vengan a esconder? Venga a la casa, vamos ¿Dónde está Don Pila? Entrañó, es como Ay, la mamá. llegó Don Pila Y se escondió Ven, pues, para que la conozca. No, mira, mira esa, esa que va corriendo y es mija esa chiquitina es mi hija. Esa es mija es mi hija. Tere, ven. Tere, ven. Ven, mami. Ven. Ven. ven. Y es Teresita, Teresa, mira. Ven. Teresa, ven acá. Ándale, Teresita. Teresita. Andale, salúdala, mami. Salúdala. Ven, que te le chingue. Ándale, ándale. Y ahí, mira la chiquitina, mira. Yo le estaba poniendo el zapato. Mira, mami. mira, Mira, dale un abrazo, mami. Dale un abrazo. Dale un abrazo. Sí. <risa> Apenas ha cubridos. Pues bueno, Pati, le trajimos esta sorpresa Muchas Sabemos gracias, que le gusta a Lili, Lili. Lili. Lili. Lili. Pero cánteme se... la que La de... otra, la, de... la, la, la No fue de... a la escuela Porque no pude No porque no haya querido De sol a sol Trabajaba con mi padre En el cultivo Esa maldita pobreza Se había ensañado una del, del mezcal, ahí, Como de las tierras no eran de riego, a veces no había cosecha. Gracias a Dios no faltaban los frijoles en la mesa. Mis hermanitos contentos y yo con mucha risa. La mira la mira de la buena, yo miraba a mis amigos, mis Cambiaron mucho, también yo he visto elegante y la gente me pregunta si soy narcotraficante. Mi familia ya no sufre y eso es lo más importante. Te doy de todo lo que no tuve y eso me pone contento. Los números me confunden porque soy analfabeto, pero con billetes me Antes tomaba aguardiente y hoy tomo de lo mejor. Salves así se me antoja. Un canazo del patrón. Gracias, gracias, gracias. Y sobre el que estoy bien engraciada. Yo más No, No se preocupes, estamos aquí. Gracias, Somos iguales. Yo cuando ando por ahí en la casa, yo siempre ando igual.